Chicos, bienvenidos de vuelta con el vídeo de ayer de Wolverine, lo petasteis Y es que para hoy, no va a ser menos, familia, os traigo un pedazo de vídeo ¿Qué pasa si Wolverine se encuentra con Iron Man? Dos jefes de Fortnite luchando El más poderoso contra el novato, el que acaba de llegar ¿Quién creéis que ganará la batalla? Comentadlo debajo en los comentarios, os leeré a todos y no hagáis trampas Antes de empezar con el vídeo ya sabéis chicos que podéis conseguir 5000 pavos en Fortnite Lo único que tienes que hacer para participar es utilizar el código MRDENEOX en la tienda de Fortnite Enviarme una captura de que estás utilizándolo por Twitter o por Instagram y estar suscrito a este canal, no puedes fallar en la Army. Así que hermanos, todo el mundo suscrito y empezamos con el video ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo encontramos de primeras? ¡Oh! ¡Shit! ¡Perfecto! Es sencilla la misión de hoy Queremos llevar a Wolverine directamente a ver a Iron Man... Y a ver qué sucede cuando estos dos se encuentren ¿Ganará Iron Man o ganará Wolverine? Mano, espera aquí un segundo porque tengo que ir a por suministros ¡Oh, shit! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Bueno, vamos a ir tirando ya para allí directamente Ya aquí estamos? Vamos a intentar llevarlo ya directamente para allí, ¿eh? Vale, vale, nos persigue, nos persigue ¡Persigue, nos persigue, nos Wolverine! Hay que ir al punto azul y está bastante, bastante lejos Ven para aquí, ven para aquí, bro Estoy aquí arriba Crack ¡Ya viene! ¡Oh, shit! ¡Hostia! Una llama Me voy, me voy de Wolverine ¡Oh, shit! Me estoy, me estoy equivocando de lado, ¿no? Vale, vale Estamos lo perfecto Cada vez estoy más cerca de Iron Man, hermanos Hello ¿Puedes nadar, crack? O te da miedo, crack Oh, shit <risa> Nos perseguirá hasta la muerte A ver cómo va a venir, oh, shit Oh, fuck, oh, fuck A nadar, a nadar, a nadar Creo que es más rápido que nosotros nadando, ¿eh? Por eso Vale, vale, estamos cerca, estamos cerca de Iron Man No me lo puedo creer, oh, mamá. Iron Man, espera y que ya llegó Oh, shit Vale, tenemos que subir por aquí Si no va a ser imposible subirlo Pero, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Ven aquí, bro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Corriendo? Sube, sube. Uf, menos mal. Menos mal que hemos vuelto a llamar su atención porque ya se iba, ¿eh? Frena, frena, bro. <ríe> corre para arriba. Vamos, vamos, vamos. Me persigue, me persigue. No puedes... <ríe> a la primera. Puede ser que lo consigamos. Oh, oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Corre, corre, corre, corre, corre. ¿Verdad qué agresividad, bro? Que solo estoy grabando un vídeo. Aquí estoy, ven a por mí, va Listo, ven Ven a por mí, listillo Necesito a Iron Man ahora, oh fuck sí. Oh fuck. ¿Dónde está Iron Man? Vamos, vamos, vamos, vamos a buscar a Iron Man Tiene que estar por aquí Corre Oh shit! ¿Dónde está Iron Man, tío? <risa> Se va por los bots, lo revienta Va a reventar a los bots ¿Quién ganará, el bot? Vale, vale, vale, vale, oh shit, ahora viene por nosotros Ven, ven, ven, ven, ven ¿Qué, ven qué, qué, qué? ¡Oh, shit! ¿Vale? Sigue destruyendo Sigue destruyendo a todos los... ¡Dios! Ha mandado el coche a la verga ¡Ha mandado el coche a la verga! No estoy seguro de dónde está Iron Man Pero debería estar por aquí, ¿no? ¡No! ¿Se puede dar dónde está Iron Man? No sé dónde está Iron Man, tío ¿Dónde vas, crack? ¡Oh, fuck! shit, Iron Man está aquí Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Quiero ver esa batalla épica Quiero ver esa batalla épica ¿Dónde están? ¿Están luchando o no? ¿No están luchando? <risa> Se están reventando Oh, ha matado a Iron Man Ha matado a Wolverine a Iron Man ¿Qué? Lo ha reventado No puede ser Tengo que verlo en el modo repetición Eso, chicos ¡Ha reventado a Iron Man! ¡Hola, tú! ¡No! Oh, ¡Shit! ¡Mito descubierto! Hermanos, ¡qué locura! Hemos descubierto que Wolverine es mucho más fuerte que Iron Man. ¡Lo ha destrozado! De hecho, vamos a verlo en el modo repetición. Wolverine es el jefe más fuerte de todos y ha demostrado serlo. Chicos, que este vídeo llegue a 10.000 likes si queréis que enfrentemos a Wolverine con otro de los jefes. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks.